La noticia que le tocaba a Liz. <risa> Dios mío, ese embarazo. <risa> Un saludo a nuestra amiga Liz, que siempre está activa en su mundo, pero activa. Eso no es que diga que cuando ya le, <risa> le hablan mal de Lionel, <risa> anda ella que, que, que quiere, mira, y esa muchacha con esa barriga, a lo mejor hay que esté tranquila en su casa. Porque esa muchacha se altera mucho. Un saludo a Liz. En el caso de Alexandra y Enrique. Bueno, hay un caso. Me pueden poner una, una foto ahí de, de esos. de esos dos. Hay un lío con esa gente. De Alexandra y Enrique. Espérate que no. Suele ser que Alessandra Hactu, como dicen, o sea, como ya se llama, encontró a, a, al, jo, al joven, al joven Enrique Crespo en un lugar público y lo, le vociferó varias cosas. Hasta lo escupió. ¡Chup! Hizo así. Cosa que yo veo que no, no fue bien, y Génesis se pone loco también, defendiendo y esto y que lo otro. Pero fue que habló de su hija, y cuando usted habla de su hija, eh, es algo difícil. Meli Meli y Estrella serán testigos en el caso de Enrique Crespo y Alexandra Hactu. El presentador de televisión Enrique Crespo informó que para la próxima vista de... Conciliación con Alessandra Hactu tendrá como testigo a la comunicadora Joni Estrella y el exponente urbana Melly main Se aseguró en el portal de Más VIP. Según contó Crespo a Mass VIP, la, los testigos a su favor presenciaron el atercado con la denominada Kim Kardashian Dominicana. Una por teléfono y otra de manera visual. La novedad es que hay tres testigos que se suman. Entre los testigos está Joni Estrella. Yo venía hablando con Johnny cuando Alessandra comenzó a insultarme y me escupió. Johnny estuvo en el teléfono todo el tiempo porque venía hablando con ella. Ella escuchó absolutamente todo, sostuvo. Agregó en el caso de la llamada a la mamá del rap, ella estaba en un lugar de comida rápida que queda justamente al frente de la plaza donde sucedió todo. Lo que la gente no sabe es que luego de concluyera la transacción en el Banco Popular me iba a ver con Melimel para algo de trabajo. Entonces, yo le dije a ella que me esperara y que estuviera cerca, que cuando saliera de la plaza, yo la llamaba. Señala el medio que le informó el venezolano. Al caso, de acuerdo, el cirquero sumó un, ter ter ter un tercer testigo que estaba cenando allí en el centro comercial Blue Mall. Ese testigo vio mi actitud pacífica y me dijo, yo quiero testificar, añadió. De acuerdo al medio, Enrique, quien tuvo la primera visita este pasado miércoles a la Fiscalía, estuvo acompañado de su abogado Enrique Santelesis y su compañera de trabajo, Yelida Mejía. Llegó esa señora Alessandra con sus abogados. Yo llegué con el que me representa y se introdujeron varios documentos en donde se deja claro lo sucedido, dijo a este portal. Yo pienso... Que esto se debe a llegar a una conciliación, porque ya esto, cuando hay problemas con mujeres y así, son cosas difíciles. Y deben, deben manejarse de, de, de otra manera. Y estos muchachitos son frecos también. Los, los dueños del circo, son como ellos son como relambíos.